Bienvenidos a este tutorial sobre la base de datos ARIS. Esta base de datos eh, es, se corresponde con el International System for Agriculture, Science and Technology. Es una base de datos de libre acceso que recoge eh, toda la información sobre la investigación y la técnica de la agricultura y la alimentación. ¿Mm? Esta base de datos gestionada desde el año 1974... ...por la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Alimentación y la Agricultura... ¿eh? ...conocida como FAO. Vamos a cambiar, estamos ya en el interfaz de la base de datos... ...podemos poner el idioma en español... ...y eh, aquí vamos a encontrar información... ...de, de la misma... Eh, ...concretamente... Eh, aquí podemos eh, ver la descripción y Agri se define como uno de los motores de búsqueda más completos en literatura científica sobre alimentación y agricultura que proporciona acceso gratuito a millones de registros en 90 idiomas diferentes además podemos eh, conocer eh, que detrás de esta base de datos está la red eh, Agri que agrupa cientos de organizaciones a nivel mundial. Aquí tenemos toda la información y ahí están pues, los proveedores de datos que contribuyen a esta eh, base de datos. Eh, ARRI es una base de datos que se actualiza eh, mensualmente. Entre sus características podemos destacar eh, que recolecta literatura gris que utiliza a eh, ...que es un tesauro multilingüe de la FAO en más de 40 idiomas... ...y eh, que AgriS nos puede servir también para informarnos... ...de todo lo que es la inversión en el, ser, en el sector agrícola. Para poder eh, buscar y recuperar información en esta base de datos... ...tenemos que hacer clic aquí, donde pone navegue por Aris. ...es interesante que miremos esta información donde nos explica... ...en qué consiste esta base de datos... ...y que bueno, hemos utilizado como, como fuente para este tutorial. Y, eh, por ejemplo, aquí podemos ver... Eh, ...cuáles son los recursos que indexa esta base de datos. ¿Mm? Que es interesante pues, conocerlo de antemano. Otro de los aspectos que hemos de tener en cuenta... ...es que eh, no proporciona textos completos... ...aunque... Eh, si eh, los enlaza, si en el editor los suministra. ¿Mm? En, en este caso, cuando veamos la parte de recuperación, veremos cómo eh, el acceso a los textos completos se indica mediante el literal ver texto completo. Nos están garantizados los documentos anteriores a 2010. Si no proporciona el texto completo, siempre te va a dar la posibilidad de buscar en Google Escolar. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de búsqueda, por ejemplo, vamos a buscar por una frase eh, que podríamos entrecomillar o no. Yo lo voy a poner en este caso directamente en español y vamos a poner monitoreo de cultivos por procesamiento digital de imágenes. Y así vemos pues, cómo funciona. Le damos a buscar, y en este caso, como vemos, hemos tenido solo dos documentos. Aquí nos va a, siempre a proporcionar los tipos de contenido eh, eh, en el conjunto de resultados. En este caso, claro, si damos a libro, pues aparecería cero, porque no hemos obtenido. ¿no? Si damos artículo de revista, pues son los eh, dos artículos de revista, o a lo mejor en otro. Bueno, lo vamos a quitar, este y este. Ahí. Y ahora sí, ¿veis? ¿eh? Nos salen los dos artículos de revista que... Eso también nos sirve para filtrar, ¿eh? por tipología documental, cuando obtengamos muchos resultados. Bueno, en este caso eh, vamos a poner, eh, por ejemplo, cultivo tomate. Que probablemente obtendremos más documentos. ¿Vale? Veis, obtenemos 3.000. Entonces aquí sí que podemos filtrar por tipo de contenido. Podemos habilitar o deshabilitar los filtros. Por ejemplo, si solo queremos, perdón, textos completos o por fecha de publicación, la búsqueda multilingüe está deshabilitada, la podemos habilitar y probablemente, bueno, en este caso no tiene más. ¿Vale? Pues la deshabilitamos. ¿Mm? Tenemos aquí toda la información. ¿Vale? Mm -hmm. claro, a, a, aquí te indica que la búsqueda multilingüe es una función avanzada que permite a los usuarios consultar la base de datos en su propio idioma favorito teniendo también resultados en diferentes idiomas bueno. eh, aquí tenemos los descriptores de arrobot más frecuentes y el lista, de, lista de países en este conjunto de resultados bueno, eso nos podemos ir eh, fijando Podemos también ordenar por pertinencia por pertinencia o fecha de envío y aquí por descendente ascendente. Bueno, esto sería un, un ejemplo de, de búsqueda. Vamos a hacer otro, otra búsqueda. Vamos a bojear esto y vamos a buscar por por ejemplo Fresh Water Ecology. Y en este caso vamos a indicar eh, a España como eh, país proveedor de, de datos. Hacemos clic. Bueno, nos salen tres documentos y vamos a pinchar para que veáis cómo es un registro completo. Aquí nos sale el proveedor del da, de, este, de estos datos, eh, que es un artículo de revista. Aquí tenemos la información bibliográfica y las palabras clave de arrobot que nos puede venir bien para familiarizarnos con el vocabulario Aquí tenemos la opción de traducir con Google ver el texto completo, ¿eh? buscar en Google Escolar y eh, hay que, es importante señalar que podemos guardar eh, los 500 primeros resultados y eh, podemos utilizar eh, distintos formatos de, de exportación ¿Eh? Entre ellos el Node XML y RIS, que es el que nos va a permitir trabajar con la mayoría de los gestores de referencia. Vale, vamos a hacer vamos a hacer otra, otra búsqueda. Vamos a en este caso a ir a la búsqueda avanzada. Cuando vamos a la búsqueda avanzada, como vemos, nos, nos introduce la palabra clave que estábamos buscando y no, nos deja el número de, de resultados. Y ahora, por ejemplo, podemos eh, aplicar un concepto a esa búsqueda, por ejemplo, vamos a poner precios y eh, podemos indicar eh, que los conceptos se aparezcan de manera opcional, eh, necesario o, o, o ausente. ¿Ah? Si queremos marcar su prioridad en el campo, bien todos los campos, o podemos marcar uno de los campos del registro. Bueno, yo lo voy a dejar tal cual. Además, podemos, en Refinar búsqueda, podemos también establecer eh, unos límites como año, país, buscar en otros idiomas, tipos de contenido, y también tenemos opciones de habilitar y deshabilitar. Bueno, vamos a darle a Refinar búsqueda. Y, como vemos, de los casi 4.000 documentos, nos quedamos con 3 al limitar por eh, precios. ¿Mm? ¿Veis? Aquí aparece la opción de guardar los 500 primeros registros. Bueno, pues creo que con esto eh, queda un poco explicado lo que es la base de datos AGIS. De todas maneras... Como siempre decimos, cualquier duda que tengáis o cualquier problema a la hora de recuperar, podéis dejárnoslo en los comentarios de este tutorial. Muchas gracias por todo.